Se realizó un atentado del ELN contra las fuerzas militares en los que fallecieron los militares Brian Gómez, Juan Benavides, José David Puchana, Kevin Acevedo, Rafael Fallece, Arcel Fernández, Johan Gómez, Fabio Perjú y Jaime Redondo. Nueve personas eh, que eran militares eh, de las Fuerzas Armadas de Colombia, pero esto dentro de un episodio que no debió haber ocurrido nunca porque en este momento se supone que el ELN está realizando eh, unas negociaciones de paz con el gobierno nacional, con un gobierno que ha tenido una plena voluntad y que inmediatamente se posesionó el presidente de la república en el cargo de presidente. Lo primero que hizo fue volver a darle inicio a los diálogos con el ELN, diálogos que estaban suspendidos por el anterior gobierno. Así que es muy grave que el ELN, eh, mientras está negociando la paz, quiera atacar a la población en Colombia ...con una guerra, quiera sostener la guerra, quiera mantener la guerra... ...esto es muy grave porque esto también es hacerle juego a la derecha del país... ...y no es la primera vez que el ELN le hace el juego a la derecha del país... ...recuerden ustedes cuando se estaban llevando a cabo las manifestaciones contra Néstor Humberto Martínez... Eh, ...manifestaciones que se convocaron también por, por personas desde el exterior... Y eh, que el, la segunda manifestación que iba a ser tal vez la más fuerte, la más monumental contra nuestro Humberto Martínez y en la que hubiera tenido que salir prácticamente de inmediato, pues el ELN le dio por ir y colocar un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander. Me parece que es gravísimo porque es que esa vez lo primero que hizo el gobierno de Iván Duque fue suspender, prohibir la manifestación que iba a haber ese día y ahí le salvaron la cabeza a nuestro Humberto Martínez y ahorita con lo que está ocurriendo pues lo primero que ha hecho el gobierno nacional digamos que en una eh, eh, en una decisión acertada es convocar a todos los negociadores de paz del gobierno y a los países garantes eh, a una reunión para el próximo lunes en la que se va a evaluar qué es lo que va a ocurrir con este proceso de paz pero más allá de eso recuerden que el país está discutiendo unas reformas y cuando digo el país no es solamente el congreso la sociedad está tratando de entender de entender unas reformas que el gobierno no quiere hacer como la reforma a la salud, como la reforma a las pensiones, como la reforma laboral, entre otras. Sí, la yo creo que reformas que necesita Colombia, que necesita el pueblo colombiano y que eh, la derecha del país pues no ha estado muy de acuerdo o no ha estado prácticamente de acuerdo. Así que esto lo que hace es trasladar el debate hacia otro lado, la atención de la ciudadanía. Eh, ahorita en este momento se traslada hacia acá, hacia este tema del de ELN, hacia el tema de la paz, hacia el tema de la guerra, que se, hacia que el gobierno, según la gente, va a empezar a decir, eso ya lo podemos calcular, que este gobierno finalmente no era un gobierno de paz, sino que era un gobierno de guerra, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y así distraemos la atención de eh, los debates esenciales y fundamentales que hoy se están dando en el país, que son las reformas que les acabo de decir. Así que, una vez más... El ELN le está dando fuerza a la derecha, le está dando juego a la derecha, le está, le está ayudando a la derecha a que puedan avanzar en, uh, eh, en sostener esa, esa carrera contra el pueblo, contra las clases sociales en Colombia. Entonces, eh, yo quería dejarles este mensaje acá. Esta es una opinión personal de, de, de Jenner Usugas, una opinión de, sobre lo que yo puedo evaluar en base a las cosas que están ocurriendo hoy en el país y que son cosas que hay que decirlas. No podemos quedarnos callados frente a eso. Para terminar, que creo yo también que debería pasar, es que si el ELN no quiere hacer la paz, entonces el gobierno debe perseguirlos militarmente hasta que sean derrotados. O sea, no podemos permitir que Colombia siga siendo un país donde los grupos alzados en armas narcotraficantes, porque hoy ya no hay ideologías guerrilleras, eso se acabó hace mucho tiempo. Hoy todos los grupos armados en Colombia viven de la, de, de la exportación de droga, viven del secuestro y demás, pues entonces eh, esos grupos si no quieren la paz, pues lastimosamente tienen que ser perseguidos por la fuerza pública, tienen que ser perseguidos por el Estado, porque el Estado no puede seguir permitiendo que estos grupos, al margen de la ley, sigan sometiendo a la sociedad en Colombia a su voluntad, a su antojo, pero al mismo tiempo dándole poder político, porque esto es lo que hace es empoderar políticamente a una derecha del pa en el país que también ha servido para el mismo propósito para someter y empobrecer al pueblo colombiano, entonces una cosa es el discurso que pueden plantear a nivel internacional y, y, y las ideologías que puedan mostrar a nivel internacional otra cosa es lo que en la práctica están realizando y lo que le están realizando en la práctica es un ataque a la población en Colombia, es un ataque eh, eh, a, a nuestra fuerza porque hoy hay un pueblo con fuerza que que un cambio que, que decidió hacer un cambio y eso ataca esa fuerza que el pueblo ha estado entregando y que le ha permitido librar ahorita una gran batalla y ganar una gran batalla para comenzar un nuevo cambio yo soy Jenner Utsuga, síganme en mis redes sociales, chao chao